¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo craneano, amiga craneana? Pues aquí estamos en otra, en otro videíto respondiendo a sus peticiones que nos hacen favor de mandar. Por... Viejito, denle sus <ríe> <vitaminas>. <ríe> que nos hacen favor de mandar por, por nuestras redes sociales. Son preguntas. <ríe> Nada no, es porque estamos en campos, ¿no? sino este, cachapum. Cachapum. Bueno, aquí nos preguntan que qué estilos nos han, musicales nos han influenciado a cada uno de nosotros. Estamos aquí, el buen Leo y yo, que vamos a platicarles pues, cuáles son los estilos que nos han movido, nos han metido en este rollo del rock and roll. A ver, mi Leo. La neta, ¿cómo están? Primero que nada, soy el muñeco de Canyon Que yo he escuchado mucha música, lo que me. Realmente quien me motivó así como a tocar la lira pues fue Kiss, ¿no? En primera instancia. No, Ahí se fuimos del mismo mal. Ahí está. ¿No? Kiss fue. Cuando yo estaba chavito, ¿no? Entre, uh -huh. entre niño y adolescente. ¿Tuerto? ¿no? Antes de eso, ¿no? Así que tú pues, aquí era así como impresionante. Y jugaba con mis primos y con mi hermano, a, a, a nos brincábamos y sí, agarrábamos sí. las raquetas y hacíamos sí, <risa> como <poco> que tocábamos <risa> y la onda, ¿no? Pues esa fue la, la primera influencia, ¿no? Después ya un poco más grande, pues a que se lo que había de rock en, en, en, en ese momento, que era pues, ACDC, uh -huh. Iron Maiden, también. Primera vez que los escuché me voló la cabeza. wing toda esa onda de rock, ¿no? También, pues, mucho el, el, el, la onda glam, ¿no? Como Poison, como Tesla, como ¿no? todas esas bandas de, de esa época, ¿no? Wash, pues, y todo ese rollo, ¿no? Esas fueron mis primeras influencias. Luego, ya con el tiempo, empecé a, a estudiar en la Escuela Superior de Música y, pues, ahí empecé a. Empecé a, a conocer otro tipo de, de guitarristas, uh -huh. no no solo los, los de rock. y sí, ves otros corrientes. Ah, pues, no. otros corrientes. Entonces, pues la neta, empecé a escuchar también jazz, uh -huh. empecé a escuchar eh, funk, mucho funk de esa uh -huh. época. Y la neta, me eché un clavado al funk de los 70s, que pues era la música de moda. No, uh -huh. en realidad la música de disco pues, no es más, o sea, que, jazz, más que funk, más comercial, pero, pero con unos arreglazos musicales y unos guitarristas de no... ¿Sí? Man, ¿no? Esas son básicamente mis influencias ¿no? El, el, el, el rock duro Y un poquito de, de, de Jazz Y de funk Y de, y de música mexicana ¿no? Mm -hmm. También los guitarristas Como Briviesca ¿Se acuerdan de Briviesca? Que, que, que tocaba música clásica Pero sí. pues era muy de la onda de de hacer cosas mexicanas, ¿no? Sí. Entonces, esos, ese guitarrista también también me, me ha influenciado mucho. El, el, un cubano llamado Leo Brauer Leo que Brauer. tiene unas obras muy buenas para guitarra y unos estudios de. Ay, con él aprendí a tocar un clásico y bien chido, ¿no? Entonces, esas son mis influencias. Y tú, mi Tony, cuéntamelo todo. Pues yo también, igual que tú, pues empecé con es mi <risa> pero pues igual, o sea, también empecé a escuchar ya otras bandas como Queen, en ese entonces eh, también estaba sonando mucho. Bueno, yo empezaba a escuchar a Boston, a. ¿cómo se llama? A, bueno, escuchar a let's Zeppelin y pues sobre todo lo que conlleva el rock clásico, no hay CDs y demás. También igual que tú, ya empecé cuando empecé a estudiar música también, eh, empecé a escuchar otras corrientes y ya me di cuenta que no nomás es el rock, sino que hay... Eh, el instrumento que es el nuestro es la guitarra, pues es súper Bueno, todos los instrumentos, pero en la guitarra que es tan popular, pues puedes tocar todo, ¿no? Y empecé a escuchar, también escuché la música disco, que en ese momento la veía muy fresa, pero cuando empecé a estudiar ya empecé a escuchar y dije, ¡ay! Sí tiene un... Rubio. Sí, no, los guitarristas son No, los que todo disco, como que la guitarra no, como que no la... pero yo la analiza y dices, Sí onda, ¿no? Ya muy, muy contemporáneamente El guitarrista de The Chic Ah, sí. Ahora agarró como su segundo aire Y está trabajando... Bueno, ya lleva tiempo Pero ha estado con Madonna Uh -huh. es con Daft Punk, con pues infinidad de, de artistas nuevos, se ha integrado muy bien su rollo de, de, de tocar funk medio disco con, con las nuevas corridas Está sí, chido, y eso está bien chido. Por ejemplo, desde esa época ochentera, yo, me gustan muchas bandas de glam de, de lo que había. Pero, por ejemplo, un guitarrista que, que casi nadie menciona que es Andy Taylor de Duran Durán una con De hecho, tenía, tenía, tenía un proyecto con este, ¿cómo se llama? The Power Station, se llamaba la banda. Ah, o sí, sea, ¿no? ese cuate está adelantado a su época. Y es un guitarrista que está muy... Sí. Bien. Y como... tenía influencias también de funk. Sí, y por de eso... voy. Y de unas guitarras sí, bien... Duras, muy con, con muchos, con riff, ¿no? Pero integrados a la música, pues al New Wave Hip Hop que Toque. tocaba, que tocaba uh -huh. Durán Durán. Así ¿tú? es. Y pues digo, todo eso me fue influenciando en, en mi idea de, de sonido y todo eso. Más que nada es el rock clásico para mí, ¿no? Eso sí es, es un hecho. Si ya después, más para acá, pues Gustavo será. <coughs> ¿Qué puedes decir de Gustavo será? Sí, hijo, sí, no. ¿Como guitarrero? God. Los claro. sonidos que tenía. Que te digo no, y además, pues. Y la versatilidad Tan, tan ¿no? grande que, que, que el mismísimo Andy Somers de Police decía que era su guitarrista favorito. Así lo es. Ay, no más. Ahí nomás. Ahí se es. las dejo de tarea. Así es. Y pues bueno, esas son mis influencias. O sea, en general lo clásico, ochentero más que nada, setentero un poco. Y pues estos músicos que hemos mencionado ahorita. Y pues yo que eso es lo que me ha hecho a mí tocar como toco. Sí, fíjate que hoy en día se ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco la, la onda de ver a los guitarristas, ¿no? Ahora te ah, metes sí. a YouTube y todo eso. Desarrollo. puedes checarlos y hay gente que tiene tutoriales de su sonido de sus técnicas de su rajá o de las rolas o de cómo tocaron los solos o cómo hacían hacían sus sus leaks, ¿no? O sus, uh -huh. o sus riffs. Sí, sí. Pero en nuestra época había algo que estaba bien chido, ¿no? Que aquí tenemos una colección bastante vasta, ¿verdad? los <risa> de, de revistas, por ejemplo, The World. Ajá, o el, el Guitar Player, como, Player, como sí. era este, ¿no? Donde venía una cosa muy, muy. Tenía tu CD. Bueno, es nadie tu disco, Ajá. De, de teatro, ¿sí? Y venía una cosa bien chida, que eran las tablaturas de las rolas favoritas, que eso estaba de nada. la partitura y ¿no? la tablatura. Ajá no y estaba súper ah, chido el, cifrado, ¿no? el cifrado, no estaba bien chido porque pues te acercaba aún más a las técnicas y, y, y los sentires no Así de, de todos estos guitarristas y la verdad es que pues, yo hasta la fecha estas revistas que ya tienen sus años, ¿no? Uh -huh. Las sigo conservando porque tienen sabiduría en sus, en no, sus son páginas, libros, ¿no? son libros, son libros. De rato vas a ver dónde van a estar. Van a ser clásicos. Digo, a... hoy en día, como ya explicábamos hace rato, pues el YouTube tiene ahora... Sí, hay encuentras otra de todo, ¿no? ¿no? Y hay guitarristas que dan tutoriales que están... No sé por qué están dando tutoriales Pero bueno Súper chido ¿Algo más que agregar mi querido Toño? Pues no Yo creo que eso es lo que A mí y a ti creo que nos ha hecho Músicos ¿no? Así lo es Sin más por el momento Les deseamos Que la pasen bien chido Pórtense mal Cuídense bien Nosotros somos Cranium, el poder de rock. Y la maligna Y el muñeco Y nos despedimos <risa> Con esta foto De uno de mis gurús ¿No? Así que Ya lo saben Pórtense mal Cuídense bien Y pásensela Bien, chido.